Otras cosas. Vamos a ver estas imágenes, así se... Pelearon policías del sector Pradera y supervisores de asuntos internos. Esto ocurrió ayer en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo Madero, Ciudad de México. El pleito comenzó cuando los policías de asuntos internos increparon a estos oficiales, quienes estaban haciendo retenes y al parecer estaban extorsionando automovilistas. Los supervisores sí, les porque... pidieron un reporte de por qué estaban deteniendo autos y por eso los otros oficiales pues, los comenzaron a agredir so in the video uh internal affairs shows up and these cops are doing um like checkpoints and all they're doing is really just stealing people's money everyone that's passing by they're just stealing people that probably don't have registration or they're they don't have a driver's license or they're they're doing um you know a traffic infraction anything anything they'll even invent something so they're they're robbing people's money policías contra policías se dispara un arma en que acabó el pleito no hubo heridos dos supervisores terminaron lesionados por golpes ahí en, en estos jaloneos tuvieron que llegar refuerzos para detener a los cuatro policías que supuestamente estaban extorsionando conductores se los llevan. so in the end two supervisors got really hurt uh mm -hmm. the people that were doing infractions for no reason and stealing people's money got taken to the to the precinct for questioning and that's about it desde noche se reportaron más disturbios en Bogotá, la capital de Colombia. Hay muertos después de una jornada de protestas precisamente en contra del abuso policial. Protestas que iniciaron tras la difusión de un video que provocó indignación en Colombia. personas muertas, más de 200 heridos y 70 detenidos dejó una noche de protestas, enfrentamientos y disturbios que se extendieron hasta la madrugada en Bogotá. Los policías acaban de herir a un muchacho. Lo acaban de herir. Disparando a las personas, ve. Lo mataron, ve. No, lo mataron, marica. Lo mataron. de las víctimas fueron jóvenes que recibieron disparos por parte de la policía precisamente después de protestar contra el abuso policial. Las protestas iniciaron porque en la madrugada del miércoles, dos policías detuvieron y mataron a un abogado llamado Javier Ordóñez, de 44 años de edad. Javier fue detenido supuestamente por violar una de las restricciones de la cuarentena. Pero lo que siguió fue esto. Hace rato le dijo por favor y lo estamos grabando. Hace rato le dijo que por favor. ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor. Un video de dos minutos muestra que Javier le suplicó a los policías que se detuvieran A pesar de su agonía y de los reclamos de testigos, a los policías simplemente no les importó ¿Está Sí Hace rato vivo por favor y está quieto, porque qué lo lastiman más? la condena fue generalizada desató la ira y la violencia en las calles de bogotá carros y estaciones de policía fueron quemadas en distintos puntos de la capital colombiana con la exigencia de una reforma policial un reclamo que en su primer día terminó con una respuesta proporcional no vamos a tolerar en la ciudad de bogotá ni las familias ni los ciudadanos ni la alcaldía una masacre de nuestros jóvenes a la Policía Nacional reconocer con humildad la gravedad de lo ocurrido. Otra vez hay protestas, pero ya solo, pues no solo en Bogotá, ya se reportan marchas, enfrentamientos en las principales ciudades del país, Barranquilla, Cali, Medellín. Hay disturbios, comercios saqueados, estaciones de la policía vandalizadas, algunas incluso pues ya fueron...